publicadas las bandas seleccionadas y el calendario de clases para participar del proceso formativo de escuelas de rock y música popular en la región de Magallanes. Si aún no te enteras de los resultados, revisa nuestra página escuelasderock.cultura.gov.cl ¡Felicidades a todos los seleccionados! ¡Acción! Continúan las presentaciones de los títeres andariegos por Magallanes. Este sábado 7 de mayo se presentará la obra de ¿Quién es mi jardín? a las 16 horas en el Salón de Eventos Jacuna Matata, ubicado en Eusebio Lillo, número 1862. Este mismo día a las 18 horas se presentará la obra Archipiélago en la Junta de Vecinos, número 48, ubicado en Avenida Castro 0253, en la Población Archipiélago de Chiloé. Para el domingo 8 de mayo se encuentra programada la presentación de esta misma obra en el Salón de Eventos Jacuna Matata a las 16 horas. Todas las presentaciones son de carácter familiar y gratuito. Esas son cosas de la vida, mijo. El Santísimo no tiene nada que ver con esas cosas. También no es así. Joselito es una película inspirada en un hecho real como puntapié para construir la historia de un hijo y su padre que trata de vincular la incomunicación como característica humana propia de los tiempos pero con consecuencias trágicas. Este es el primer largometraje de la directora y guionista Bárbara Pestán y es protagonizada por los actores José Sosa y Cristian Flores. Esta cinta chilena será estrenada en Magallanes a partir del 12 de mayo en Cines a la Estrella en Punta Arenas. ¡No te la pierdas!